Si es que no me curas de este grave mal, me duele el alma, sufre el corazón, de un mal infinito que se llama amor, me duele el alma, sufre el corazón, de un mal infinito. y casi como las... de la son igualmente en Sí, en la tacunga es igual lo mismo Y hay tráfico, este arriba es tráfico Porque va despacio, despacio, despacio Cholita doctora, me voy a morir Cholita doctora, me voy a morir Si es que no me curas de este grave mal Me duele el alma, sube el corazón De un mal infinito Círcula sí, su viejo Ay, tu Ay tu no, no, me la la me Ay, la no, no, no, no, no, no, no, no Estamos a, a punto de terminar nuestro tour. El Cuenca tiene una, está construida de manera perpi, perpendicular con el típico, la típica estructura de calles paralelas y perpendiculares todas alrededor de la plaza mayor. El Cuenca tiene una estructura. Cuadrata. Okay, die alle Straßen die parallel a de Plaza uh, Laufen ok, estamos a punto de terminar nuestro tour a la, a, a, a, a la, a la mano derecha de la puerta encontrarán una linda cholita cuencana dicen que es de buena suerte entregarle algunas moneditas la guía, el chofer y la cholita le estarán siempre agradecidas Gleich sind wir wieder an der Parque Calderon, wo wir unsere Tour angefangen haben. Und auf der rechten Seite der Tour gibt es eine kleine Indigene und eine kleine Cholita. Man sagt, es bringt Glück, wenn man eine kleine Münze da reinsteckt. Die Führerin, Chauffeur, Fahrer und die Cholita werden Ihnen immer dankbar sein. No ¿Dónde se no sea, ruta, ¿Dónde rubia, chulita, donde se arruinan la Toda las choritas, donde se las se